Hola qué tal amigos sean todos bienvenidos al capítulo final de nuestra telenovela favorita El amor invencible, te estaré contando lo que va a pasar en el gran capítulo final Bueno y una de las escenas más impactantes del final es cuando veremos que la villana ha de secuestrar a los hijos de Leona Bravo y los va a atar en una piscina entonces envía las imágenes y videos al celular de Leona para que vea el sufrimiento de sus hijos Luego veremos que ella le envía las fotos al WhatsApp, le envía todas esas imágenes Donde muestra que sus niños están allí atados Entonces vemos que ella espera que la piscina se llene con una gran manguera Todo esto es algo atroz que presenciará Leona Bravo Bueno y según el detrás de cámaras y spoiler que están rondando en el internet Me he enterado que Leona Bravo, el personaje de Angelina Boyer, terminará con Gael esto está confirmado señoras y señores, muchos fans de esta gran telenovela no piden que sea con Gael sino que cambien el final pero lamentablemente para aquellas personas que no les ha gustado Gael, este es el personaje con el que ella ha determinado Entonces este sería el final de la exitosa telenovela El Amor Invencible, les recuerdo a cada uno de ustedes que la versión original Contó con más de 300 capítulos, solamente tiene 70 capítulos. Angélica Boyer, que interpreta a Leona Brava, miles de personas, tanto mexicanas de México y de todo el mundo, porque es una actriz que ha conquistado el corazón de su audiencia. Bueno, me gustaría que ustedes en los comentarios dejen sus opiniones acerca de este final los invito a que se suscriban a este canal para no perderse de los próximos avances de capítulos finales, de su telenovela, spoiler y todo lo que sea relacionado con el mundo.